ALSIS es una empresa de servicios informáticos muy especializada en infraestructura de sistemas. Tenemos básicamente tres áreas de especialización, como es la virtualización de infraestructuras, lo que es la virtualización de escritorios o PCs, y después tenemos otra área también muy importante, que es la seguridad. Canalizamos estas tres, estas tres actividades, estas tres experiencias, con varios con varias divisiones, o sea, cubrimos todo lo que es el ciclo de, de vida de, de las infraestructuras, pues bueno, desde el diseño de soluciones mediante nuestro servicio de consultoría, implantación de proyectos, formación y después también en estas infraestructuras y después también lo que es el mantenimiento de estas infraestructuras a través de una división que se llama Servicios Gestionados. Hay que diferenciar lo que es eh, ingeniero de sistemas sin ningún tipo de apellido, ni junior, ni senior, ni, ni nada más, sino que un ingeniero de sistemas es aquella persona que puede acreditar o acredita experiencia contrastada en los productos y tecnologías que nosotros eh, tocamos o nosotros implementamos. Luego verás que hablamos de juniors tanto en ingeniero de sistemas como en consultores. Eh, por la experiencia eh, vemos que tenemos que formar al personal para que pueda llegar a ser ingeniero de sistemas o consultor preventa, sin, sin el apellido junior. Eh, la única manera que hemos visto de que esto se puede hacer de manera, de manera razonable eh, es eh, invirtiendo nuestro, nuestro tiempo, nuestros conocimientos, cogiendo a personas que demuestren que tienen una, una, una actitud buena y una, una gana, ganas, de, ganas, de, ganas de aprender, ganas de atesorar conocimientos y formarlos, formarlos desde no de cero, sino guiarlos en el camino para que puedan llegar a ser profesionales competitivos y competentes en nuestro, en nuestro sector. La otra vía es ir al mercado, eh, talonario en mano e intentar fichar eh, profesionales. lo que tendremos es eso, es a contratar recién licenciados, formarlos, aprovechar que tenemos una división de, de formación y que damos formación en esas competencias y que además uh, realizamos exámenes de certificación de, de los principales fabricantes y con eso pues ofrecerles una carrera profesional. Es relativo, pero una, una persona con, con capacidad técnica de base, con una formación de base. Eh, que por alguna razón pues, no ha tenido experiencia en el mercado laboral, decir, no ha podido realizar proyectos, en un par de años, tres años, puede estar preparado para, para volar solo. Bueno, primero, por un lado, eh, las certificaciones, eh, o sea, con qué fabricantes y qué certificaciones tiene y dónde ha trabajado. Eso es muy importante. O sea, qué certificaciones nos llama mucho la atención pues eso, que, que, haya, pues, que haya obtenido unas certificaciones de una serie de fabricantes, como hemos mencionado antes, y también dónde ha trabajado, eso también es importante, y qué puesto puesto de desarrollado, dónde ha estado trabajando. Eso para personas que, que tienen experiencia, ¿no? que aportan experiencia. Para personas que no aportan experiencia, eh, bueno, sistemáticamente entrevistamos a todo el mundo, o sea, y en claro, un currículum casi no se puede aportar nada. Buscamos sobre todo ganas ganas de aprender, ganas de trabajar, ganas de, de superarse, implicación, honestidad. Cuando un candidato una no aporta experiencia nos basamos en la entrevista personal, en los informes de recursos humanos, para saber si, si esta persona pues, viene con, con ganas. Si viene con ganas, lo demás ya se lo damos nosotros. Nos ha pasado muchas veces que gente que ha puesto muchas cosas en, en el currículum y luego no es nada, y al contrario también, o sea, mucha gente que ha puesto o ha rellenado unos currículums de forma muy escueta, muy, muy, muy sencilla y en cambio pues, han aportado muchísimo más. Hay como dos tipos de entrevista, la entrevista técnica, podríamos decir que es la que realiza Rubén, la entrevista que, donde trata de ver, pues, bueno, de rascar un poquito y ver si hay, qué conocimientos tiene, qué experiencia tiene real, qué conocimientos real. Y después está la, la entrevista de bueno intentas imaginar esta persona cómo encajaría en tu empresa, con tus clientes. Eh, te lo imaginas trabajando pues, en, en un cliente, en un proyecto, entonces intentas ver si, si encajaría o no pues, bueno, con, con un poco con la filosofía de nuestra empresa. No. no. Bueno, solemos preguntar a veces si dónde se ven en cinco años. Bueno, no es, pero no es una pregunta. No es una pregunta trampa, es simplemente cuál es, cuál es por dónde quieres evolucionar, ¿no? hacia dónde quieres ir. Esta sí la hacemos, aparte de esto ya es intuición. Estamos en un, en un sector muy cambiante, muy, muy cambiante, muy dinámico, que obliga a que los profesionales de... De, que se dedican, pues tengan que estar en continuo reciclaje, o sea, tengan que estar continuamente realizando formación y certificación. O sea, la tecnología prácticamente cambia cada año, cada año, año y medio, pues hay muchísimas novedades. Entonces, esta formación es muy importante para ellos y, y bueno, es necesario que, eh, si quieren seguir estando más o menos en la primera línea del conocimiento, de, es necesario que, que la realicen. Nosotros, sobre todo, utilizamos una herramienta que es LinkedIn, o sea, una red social que es LinkedIn, y más o menos LinkedIn nos da la capacidad de relación que tiene. O sea, con LinkedIn podemos ver, mirando la, el perfil de un candidato, podemos ver la capacidad de relación que tiene. O sea, quién, cuánta gente conoce y a quién conoce. Porque estamos en un mundo en que las relaciones son muy, muy importantes, mucho. Entonces. Aparte de que a lo mejor un candidato vaya a desarrollar unas competencias técnicas es muy importante que tenga una capacidad de relación con, con su entorno, con sus clientes, con proveedores, con fabricantes, etc., con compañeros. Nosotros prescribimos tecnología, prescribimos soluciones, entonces eh, nuestros clientes también utilizan esto, o sea, observan están suscritos a blogs, etc., entonces, parece que el que escriba en un blog, el que pues, bueno, tenga más credibilidad que el que no, pero... Cada vez más los perfiles profesionales que están entrando a trabajar en nuestras empresas clientes son, son personas jóvenes, son personas con, que han nacido ya en, en cultura digital, son muy exigentes, demandan mucho, están acostumbradas a tener unos recursos en su casa muy superiores a veces a los que encuentran en la empresa y esto eh, provoca un, una, una carrera, por decirlo de alguna manera, una carrera de tecnología para poder igualar estas, estas, las prestaciones o los, los recursos que puede utilizar en la empresa que los que puede utilizar en su casa. Como parte implicada en todo esto, pues eh, cada vez más... Eh, por decirlo de alguna manera, vendemos a direcciones generales o a direcciones de marketing o a direcciones económicas antes que a perfiles más tecnólogos o más técnicos dentro de la Si Este es un poco el cambio que estamos vendiendo ya soluciones y no técnica, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no. O sea, porque tiene que haber un componente personal, tiene que haber un componente humano y el feeling que decimos ¿no? o sea, el, cuando haces una entrevista el que veas que, que, bueno, que empatizas con esa persona o esa pues, persona empatiza con tu empresa entonces eso es importante o sea, seguramente igual a mí, a mí me gustaría que no me gustaría que no que siguiéramos pues, el contacto el contacto humano y que bueno que hubiera, pues este tipo de entrevistas o sea, no, no que todo sea pues a base a estos de algoritmos diría que la gente se lo tomara en serio y que no hiciera nada de lo que podía arrepentirse en un futuro, porque las datas, los datos están, los datos eh, quedan guardados para siempre y la gestión de toda esa información histórica de siempre eh, lo puede gestionar Big Data perfectamente. Big Data es eso, gestión de datos masivos. Eh, Big Data puede, Big da, bueno, Big Data como... como como, dijéramos, como concepto, eh, con todos los sistemas que hay por detrás de Big Data, se pueden, hacer una, un, pueden hacer una gestión de filtro, un filtraje de perfiles y de reputaciones y de características que igual no nos interesa, igual lo hemos provocado sin querer, en un momento dado. Es decir, hay que ir con cuidado con esto. No, yo creo que la gente tiene que ser como es y no tiene por qué porque al final también, o sea, tú puedes superar una entrevista, pero bueno, al final, o sea, con el tiempo, pues eh, si eres una determinada forma de ser, pues acabará saliendo. ¿no? Tendría que también la gente pensar que las redes no son anónimas. Que hay cosas que en ningún otro, en ningún, bajo ningún otro concepto harían, y en determinadas situaciones publican cualquier cosa, y esto queda ahí. Simplemente es aplicar el sentido común. Es decir, la gente tiene que ser como, como es, obviamente. Pero hay cosas que antes de la capacidad que tenemos ahora inmediata de publicar una, algo, una foto, un vídeo, unos comentarios en la red, deberíamos pensarlo dos veces. Estamos hartos de ver tweets que luego generan eh, incendios y que la gente tiene que desmentir y, y esto es desde mi punto de vista. ¿eh?